saber qué pruebas te pide la embajada para una visa K1 de prometidos ya esto puede uh, variar por, por caso um, no existe una, una lista que digamos o oh, vas a ocupar esto esto el otro porque la, la, la embajada le manda pues una carta a la persona extranjera con la lista de lo que van a ocupar porque ellos van a revisar todo um, uh, tu caso a re, uh, revisar tu récord básicamente ver qué es lo que tienes contra ti si tienes casos criminales cosas ah. así y te van a pedir las pruebas um, a base de tu, de tu récord personal, pues por decirlo así. Um, pero, nomás es como digo, ya esperas la carta hasta cuando te llegue. No existe la, la lista que te podamos dar, desafortunadamente. Porque cada caso cambia, sí, es diferente. Siempre, siempre va a cambiar y no, en ningún caso va a ser igual que el otro, desafortunadamente. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.